¡Hola, serianos! Aquí estamos en Dragon Ball Z Kakarot Capítulo 3 y... bueno, a ver... Eh, al final las manzanas Porque fueron lo que nos queramos Estuve buscando manzanas verdes eh, Encontré las dos... Bueno, a ver, cogí muchas más manzanas, pero... Como solo van solamente valían Las dos verdes, pues... Ya las encontré y ahora lo único que, que hay que hacer, pues... darle la manzana a son y... Y a ver, ¿qué pasa? Porque recuerdo que estamos en el entrenamiento que le hizo Piccolo a Son Wanda. Son como lo queráis llamar. Porque yo siempre lo he llamado Son eh, A ver. Y pues eso, vamos a darle. Si se oye algún ruido al final del capítulo o, o ahora o, o entre el capítulo, eh, simplemente va a ser la play porque se, se calienta. Porque como haces las de las primeras, por así decirlas, de la PlayStation 4, pues... Vale, pues allá vamos. Eh, o sea, creo que esto no es. Claro, este es lo otro que yo. Porque probé lo de pescar. Con él. El... Y por eso no me indica. El lugar bien. Ahí estamos. Joder. He ido otra vez para allá. Vale. Vale. Me lo debe señalar, vamos. Vale. Aquí justo, ok. Ok. Subimos para arriba. Y si sí, estuvieron los pesados estos, que se hacen más pesados. Era aquí, ¿no? Sí, perfecto. Pues ya hemos llegado. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. Veámoslo. Mientras no que con la vía de serpiente. Ah, vale, esto es lo mismo que la otra vez. ¡Oh! ¡Qué bien se ve! Ha encontrado la origen No se han enterado hora que suelo ha dado a la Vale, esto va a ser épico ¿eh? Se va a convertir en Ozaru. Justamente. Toca pelear contra él. ¿No juras? Eh, vale. uh. Vale. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, ¿lo reventamos? Vale, sí, sí, tiene poca vida. Es decir, mucho... Mucho, mucho, pero vamos wow. Que esto en dos segundos En dos segundos se ha hecho Vale Ya estaría Sabes, no, no tiene mucha dificultad La verdad, pero bastante guapo eh Creo que ahora Bueno, ahora veréis lo que hace Lo que hace Piccolo, mejor dicho Pam Qué guapo. Cosa que esto no tiene sentido Porque la tierra Yo creo que no se puede vivir a la tierra Si explotas la luna Vamos, por lo menos por las mareas y todo eso, yo diría que no se puede. No se sabe 100%, porque a ver, puede explotar. No se sabe 100%, pero vamos, que yo diría que no. No se puede. O por lo menos vivir bien, yo creo que no. Masacra, henshin, torna, criatura de la Henshin, Hechizar, torna, de la oscuridad. Hechizar, de la oscuridad. Hechizar, torna, de a oscuridad. Hechizar, torna, criatura la oscuridad. Hechizar, de la oscuridad. Hechizar, torna, la oscuridad. Hechizar, la la la le daba una espada A ver, no lo recuerdo y... Vamos, que le dieron una espada Pero vamos Si sí, entra una SU La verdad que bastante fácil ¿eh? Pero si sí es cierto que también es el principio Y si de en este episodio se me ve Bastante más oscuro pero es porque eh, Cambié Una cosa de la luz Y a lo mejor por eso no no se va a ver bien. Picó los dejazos en Zungwan y transcurren unos meses. Pero unos meses ahí. ¿Qué hambre tengo? A ver. Ahora no puede volar. Vale, vale. Oh. Mira. Hablar. Este... ¿Cómo se llamaba? ya ya ya, nunca sabes que un ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? es? es? es? ¡Omia! ¡Motá y hendanaya! ¡Omia! ¡Omia! ¡Motá Sí, mejor. Mientras exploras, usa el 1 para registrar tu entorno en busca de y detrás de donde puedes encontrar material y otros objetos. La ubicación de los objetos brillará cuando las detrás. Si te cuesta encontrar algo para avanzar a la historia, busca aquí en la zona. Eh, vale, bien. Eh. Vale, hay que cazar a los ciervos, vale. Pues ahora. Eh, ¿por dónde es? En la casa y atrás a vale. Vale, por aquí tienen que estar, ¿no? Vale, tiene que ser por detrás. Eh, bueno, entre uno. Si puedes correr. Perfecto. A ver, con lo que tú puedes correr tampoco No es tan difícil Claro, es que no es nada difícil, de hecho Ya está Ya está, no lo ha costado Nada Pues por supuesto ¿Dónde está el Yajirobi? Eh, Yajirobai Vale Joder Tranquilízate un poco Que vamos muy rápido eh, va Por ahí Estaba aquí, ¿no? Ay, oh, yo estoy diciendo lo que pone Perfecto Aquí estamos Parece vale, sí, que rápido, ¿no? Vale, sí, como se nota O algo así, vamos ¿Cómo se nos rellena estupor, porque vamos rápido. Tampoco le has enseñado nada en el otro mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué me quedé Pero a ver si ¿sí llevas meses ahí, no creo que me no hayas cazado antes. O a ver, solo comiendo manzanas. Porque si no, no sé cómo ha vivido este. Pero eh, a ver, pescando. Pescando puede ser, pero... Eh, vale, comunidad de la aventura. En esta comunidad para pues, activar las habilidades. Ah, ya lo sabemos. Ah, bueno. Vale. Detalles, regalos. Eh. Vale. Ah, claro, pero lo puedo usar en muchos. Va, ah, pues no, no, no. A este no le voy a poner muchas cosas. Porque no es un personaje que vayamos a usar. Así que un poco de tontería. Vale. Muy interesante, la verdad Han pasado varios meses desde que Songwan Se encontró con yagi Pico lo que entra solo, solo Nota algo extraño ¿No se acerca la vegeta ya? Claro, se supone que era un año Vale, pero a lo mejor se adelantaron o no No recuerdo bien, es decir No, eh, no recuerdo bien pero sí, creo que se adelantaban algo así ahora lo veremos encuentra el origen de la energía, ok eh, a ver, supongo que la historia será... vale, sí justamente, tenemos activos supongo que para... supongo que lo que tenemos activo es para pelear contra los robots Vale, vamos para adelante Hay muchos ¿Y cuál, cuál es importante? ¿Sí, ¿Qué viene? ¿Aquí debajo viene? Supongo que, es que hay que bajar Ah, mira te ¿Qué pasa Tensinkan? ¿Qué pasa? ¿Eh? Claro, en este momento todavía se llevaban bastante mal, es cierto, claro, porque como había sido malo en Dragon Ball, Dragon Ball. Oreo, camisa, mano, mutudo de Shigeo, Uh, este ya gusta nada Vale Ahora le ponemos una ráfaga. Nos acercamos Vale Jule Ah, que te crees que no sabemos hacerlo Toma Vale, fallado, fallado, fallado Vale. Y ya está, ya. la paga de aquí. Vale. Eh, recarga un poco. Vale. Otra lápaga que nos revienta, ¿eh? Que por ahora tampoco vamos tanto durados. Eh, vale. Vamos a hacerle una onda de que te disparo. De disparo rápido. Perfecto. Vale, si lo colocamos mejor. Hubiera estado mejor de otra forma, pero bueno. Vale, ahora eh, recargamos un poco. Y vamos a hacerle Un explosiva. Ahora nos acercamos. Lo fajale aquí. Vale. Uf, cuidado. Cabe que, que ya está. Ya lo hemos reventado. Aquí y ahora para terminar, una onda explosiva y ya estaría. Remate perfecto. Creo que me han dado una S justamente. Eh, Coiris, vale, va a ver bien. Si, Sí ya te digo yo que siempre va a tener ventaja Pero bueno Vale, lo tenemos Supongo que para lo mismo, ¿no? Nivel de la comunidad, emblema de armas, recibidas, Ok, perfecto Vale, a ver, eh, el que viene eh, Vale, pero todavía no está el poder Así que supongo que no va a ser algo peor Tiene un segundo, eh, ¿qué pasa? se eh, prepara para la batalla contra los Saiyan eh, No, no vamos a hacer las secundarias por ahora A lo mejor a partir del capítulo 5 por ahí hacemos algunas secundarias, pero ahora no Claro, no puedo perder el tiempo con meditratas como tú A ver, eso ha sobrado Eso que le has contestado ha sobrado bastante ha a full eh, a ver, voy a este a ah, ese de ahí vale, y vamos a darle al nitro por así decirlo, es decir velocidad vale, aquí, a ver qué ocurre ¿quién es? oh, llanza ¿qué pasa? Eh, supongo que hay que ir bestias con él también, o, o no sé No se sabe Antiguo bandido experto en artes materiales Sí Joder, que lo usan eh, Como para practicar solamente Como entrenamiento y, que era, ser, está, ¿Qué a a okay. Eh, que mola esto de las vacaciones está un Primero un poco de aquí, luego un poco de aquí Nos acercamos otra vez, le damos otro golpe Le damos golpe de estudio del demonio Ahora le damos un onda aquí de disparo rápido Vale, eh, me he equivocado No quería hacer esto Esquiva Ahora le damos un poco Vale vale vale, le hacemos un crítico eh, unas cuantas tropas de aquí recargamos un poco vale recargo un poco eh, vale, él me da un golpe pero yo le voy a hacer una onda explosiva joder vale vale Perfecto, un crítico. Pues no sé yo, eh. Esta vez no sé qué decir. Vale, bien, bien, bien, bien, bien. Si le quitamos eso. ¿sí? Vale, ahora nos atacamos. para bueno, primero un rafa de Ahora me acerco un poco. Vale. Vale, perfecto, te cree que, que hace algo, pero no. Eh, Vale. Mal, mal, mal. Esquiva, esquiva, esquiva. Vale, acercaré. Perfecto Vamos a acabar Bueno, a ver, no tenemos bueno vale. Va, con un golpe del destello yo creo que Que le sobra Para reventarlo Ah, pues ¿no? Vale, joder Hay que recargar aquí Mira, le doy golpes así y ya está Porque, a ver Vale, te lo haría una S, eh y eso que no ha sido la que mejor lo hemos hecho. ¿eh? A ver si Vivo... No realmente, desde... Nosotros lo hemos matado en la batalla. Vale, es John Gripes, pero bueno. Vale, tenemos a Yancha. Estos son como coleccionables. Que, que está guapo, a ver. Eh, para vale, ver quién es el siguiente. Bueno, pero espera un momento. A ver. Voy a coger.. Voy a coger esto. Eh, vale, con correr un poco yo creo que podemos coger todo. Vale. Indicar los eh, reyes. Bajo el agua encontrarás. Ah, se puede bucear! Bueno, ya lo sabía, pero. No es que me interesa ahora mismo. Vale, pues vamos. Eh, yo creo que hay que elevarse un poco. Hay que elevarse un poco más. Vale, perfecto, aquí estamos, fenomenal Vale, pues Vamos, let's go No, no, no, por aquí, a este A este de aquí Vale, pues bajamos Por aquí hay algunas hierbas What? Ah, no, vale A ver tienes es Oh, Krilin este, a ver, en este momento estaba bastante más Bastante más fuerte En el arco este, así como De los Saiyan estaba bastante Bastante bien, creo. Es Luego ya no tanto Ah, ¡Más que nada! ¡Más que nada! ¡Más que Perfecto, oh, onda explosiva, eh. perfecto, eh, golpe de exterior, hermano, vale. Vale, la de aquí. Oh, oh, oh. Está motivado, eh. Vale. Vale, perfecto. Eh, Krielin. Pam, pam, pam, pam. Vale. Necesito recargar un uh, no sello sé este. Vale, hay que tener cuidado, eh, que estamos perdiendo bastante vida. Vale. Desastiva. joder El que más difícil no lo ha puesto Pero vamos También porque creo que tenía poca vida de base eh, Onda explosiva Me doy esa Vale, creo que no tengo suficiente energía ahora Y hasta vida la verdad que está bastante... El ataque ese, la verdad que está bastante, ¿eh? A ver... No, la verdad que ha estado bastante bien, ¿eh, Krillin? Ha sido un poco más, la verdad. a verdad Crillin, lo tenemos en emblema de arma, perfecto. Vale, bueno, a ver. Oh. Vale, Piccolo. Has tenido el emblema de arma de Picolo, Vale, a ver qué le pasa. Claro, a lo mejor el que tiene tanta energía es Son Wanda guan, Vale, a ver eh, Luego a ver si eso matamos a algún dragón o alguna cosilla Vale A ver aquí está A ver qué nos cuenta, a ver cómo ha entrenado mm, Claro A ver, el obvio que iba con que va a sobrevivir, vamos. Texto sagrado artes marciales, libro para adultos, pujola de bronce y proteína de corazón Vale, perfecto. Sabiendo que dos polirosos se hayan llegado a la tierra en plazo de un año, los guerreros empiezan a prepararse para la ruta combate que les separa. Y después, Du du du du. Ahí está. Hola. lleva meses. Lleva meses andando. No も Está ahí arriba una albónida sin antes ¿Qué? ¿No te ¿No? ¡No! ¡No ¡Ura! ¡Cayu! ¡Otra! ¡Cayu! ¡Y a ver añadir ni eh, Vale, a ver, yo creo que vamos a decir esta. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja la... jajaja. Ja. A ver, Gaito. El alcaíto vamos a tener el líder de la comunidad el entrenamiento ya nos ha un nuevo muro de la comunidad eh, vale Kaito, pero que vamos que no lo vamos a usar en esta comunidad para activar las habilidades de la comunidad que aumenta la experiencia y la defensa entre otros otros efectos desarrollo de esta comunidad si quieres abordar los combates de una forma más estratégica oh vale vale entonces a lo mejor sí sí que sí Ah, vale lo, lo puedo evitar Pero a ver Comunidad de entrenamiento Ah, claro eh, Aquí puedo meter Bueno, no sé A lo mejor no es buena idea Meter a Yo qué sé Meter a Picolo. Puede ser Porque a ver, está entrenando De una forma u otra está entrenando ¿sabes? Luego esto es, comunidad de adultos. De los más viejos, vamos. Eh, vale. Pues a ver, de adultos. Yo creo que se va a poner Tenzinhan. tampoco es que sea un chavalín. Que parece, pero no es. De calvos, aquí va a ser de calvos. Ahora ponemos los tres calvos, venga. Bueno, cuatro, porque ese también es calvo. Y aquí va a poner. A ver, esto qué? De cocina, de herrero Porque herrero Z no hay más. Bueno, a ver, tú. ¿What? Ah, no puedes poner dos. Ah no, vale. el mismo. Perfecto. Reloj mejor estaba y algo Vale, perfecto. Perfecto. A ver qué, qué pasa dentro. ¿Cuál cuál? cuál Ima no chica o de no ya ro. Ay, wakat. Perda, so. Co, co, co, co, co, co, co, co, Kaioken Kaioken Kaioken Kaioken Bastante bien A ver Kaito que sus su chiste, los chistes la verdad que no es No es el fuerte de Kaito ¿Cuál es la fruta más clásica? La naranja, jaja Le he puesto esa porque yo que sé es el único que puede llegar a ser gracioso. Vale, ya estamos aquí. A ver. A ver cuánto poder tiene Songlan. Nyan Nyan. Piccolo, vamos, máquina de verde y. Vale. Vale. Vamos a cazar dinosaurio, gente. Por aquí tiene uno. Vale. Perfecto. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya. Me había olvidado. Dale. Lanzar más, o más perfecto. Es muy sencillo. ¿Puedo volar? ¿No? Joder. Dale. ¡Sale ahí, sale ahí! No. ¡Vale! ¡Aceleramos! Vale, a ver, saltar puede saltar, ¿no? ¡Perfecto! ¡Joder, me hizo golpetoso! Pero no me quita nada, ¿eh? Es decir, quita nada de vida Vale, pues desde aquí desde aquí, yo creo que es buen lugar para atacar Vale, perfecto Lo tenemos aquí ¿Qué vista más? What? Eh, what? Ya, como salgo? What? Está buqueado, es decir, estaba dentro del dinosaurio ¿What? Eh, mira, aquí está piccolo, ¿qué está pasando? ¿Picarlo, picarlo? picarlo Piccolo, Lingo, esto es todo, si sí, se va a aprender Porque vamos A ver eh, Son por fin había comenzado su entrenamiento Con Piccolo Para aprender a volar primero tenía que dominar el uso del ki Bajo la dura tutela de Piccolo Son Juan aprendió poco a poco a controlar su ki Luego con C. ¿Qué? ¿Qué? Eh, vale, por pues iría que ya. Y voy a, ya, ya a atacar porque vamos a procurar al jugar como Zonga. Vale, eh, pues yo creo que voy. A ver, voy a coger. Un poco de esto De Z Un poco de la experiencia, vale A ver Ya estamos preparados, creo Bueno, no, vamos a... Vamos a ver un poco la... Lo que es el mundo, porque no lo hemos visto nada Joder, vale ¡Perfecto! ¡Pelea más. ¡Perfecto! ¡Ok! Pues. Vale, lo levantamos por aquí Vale, a ver... Más enco, eh, si se lo haces bien, mejor... Imparto corporal No, masazo... ¿Esto qué es? A ver... Claro, ah, pero tienes que acercar Ahora, perfecto, vale, vale vale. Ha quitado bastante eh, el mazazo ese Ha quitado cuánto, 500 de vida, ¿verdad? ¿vale? Que a ver, es bastante ahora que tienen Que los personajes no tienen una exageración eh, Luego he visto que Que 500, quitarle 500 es nada Vale, eh A ver, sigo por aquí Oh, claro, ahora volando. Joder, esta es este, otra este vez. Venga. Vale. Hazle una ráfaga de aquí. Perfecto. Vale. Esto ahora me lo hacen, ¿no? Sí. Roma. a este a es lo más enco vale a ver masenco perfecto, un impacto corporal a ver cómo es, ah claro, oh, bastante bien, ¿eh? no hacía falta atacarles así simplemente que era para para probarlo, vale perfecto le damos Arraón Si sí, ya está muerto Si la que venga Que si desde aquí no puede hacer nada Es demasiado sencillo matarlos Así de claro Vale Y ya está Ya tenemos la carne Y lo dejamos durmiendo, ok Esta qué pasa Vale, es una secundaria Es secundaria que supongo que se da para derrotar a los a los seres mecánicos esto como sea vale aquí tenemos al picolo Sí, ya en un momento también lo usa he para entrenar un poco y conseguir un poco de la experiencia o oh, la música oh, oh. vamos a empezar a esto vale esto le pone épico Voy a un poco Vale Perfecto Apunta a B, vale, perfecto Acércate. Nos acercamos y le hacemos un impacto corporal. Vale, a ver qué nos revienta, vez. Vale. Que no termine la desértica y Ok. No, me voy a acercar un momento. Impasto impacto corporal. Otro. Acércate. No. Vale. La palabra de aquí. Uh, ese me ha quitado bastante. Macenco. Oh. Perfecto. Facilísimo. Facilísimo, Pigaro. ¿Y eso es todo lo que puedes hacer, Pigaro? ¿En serio? A ver qué pasa. ¿Conocemos que nosotros nosotros nosotros nosotros y es cierto, chaval de estudio! ¡Mi mitenimo! ¡Ciao, chaval de Sí, la verdad ahí era un poco tonto pero porque era un niño sabes no, no termina de ser un niño a ver qué le pasa a goku me acuerdo de esto pero con, eh, me refiero la gente no se supone que solamente es con que levante los brazos entonces, no comprendo. Como ahí hizo una Genkidama Eso es lo que nunca he entendido, pero bueno. Ah, de todo lo que rodea. Uh. Esta osreba de que no, se la haga y se desarrolló la y la haga y se la y la la la y la y en la tierra Yo soy de Ruhima Naizo y hoy no Simi no, Naizo Queda jugando, pero no hay que imaginárselo y ya está. Si sí, déjalo, ya déjalo que descanse un poco. Y si no es que pidolo, y otro poco. Se va a su casa, Piccolo Dice que a casa de Son Goku, ¿o qué? Pues eso Vámonos A ver a Chichi Y ya está Que ya vale de tanto entrenamiento, hombre Vamos a volar que se va a quedar flipa al ver al verlo volar se va a quedar se va a quedar flipa pero bueno vale eh, si le damos mejor vale eh, a ver ahí es hmm. pero podríamos bajar un poco más que nada para coger a ver Va a coger un poco de manzanas Vale Uy Vale, toma La a de aquí Mazenco Vale, pero no ha hecho nada, así que Vamos a intentar acercarnos un poco y hacemos el mazazo meteoro y ya está Con eso ha valido, vale, una S Vale A ver Yo creo que en esta ocasión habría que ir directo A ver Porque si puedo recoge Bueno, voy a recoger Ya que estoy un poco de esto Que esto es bastante bueno Creo que da igual el personaje que lo haga, es decir Luego sube la energía de Toros, creo Luego también se puede coger materiales, que lo estuve, lo estuve viendo eh, a ver, estuve jugando sin hacer nada la historia Simplemente, como ya estaba con los las manzanas Pues me puse a buscar todas las manzanas a cojo otro Voy a coger un huevo de lobo Por el huevo para comida, la verdad, es que nos hace falta bastante Vale Volvemos Vale, las hierbas y que no sé cómo las puede coger A ver, vamos a verlo bien En el mapa del mundo Caza de Goku ¡Ah! Joder Vale, vale, vale, vale Vale Vale, ok, ok Bueno, pero por lo menos hemos visto un poco Más lo que es la ciudad A ver, la ciudad no, pero me refiero Lo que es el mundo de Pantano Blake ¿Ir a casa de Songhue? Sí, por supuesto, obviamente De hecho lo que queremos, es escapar de Piccolo Que nos está entrenando, pero se está pasando un poco ¿eh? cansado de destruir el régimen de entrenamiento impuesto por Piccolo Intenta huir a su casa para descansar Pero en su camino se encuentra con alguien Pues no sé Supongo que bien, a ver Vale Claro, es que como se parecía, yo creía que era justo ahí Pero no Olvídate de tu entrenamiento, ¿vale? Sí, pero es que es un rollo que te... Que te ocupes de ellos Vamos directos Y hasta Ahí es Ve a ver a, a tu madre, no te preocupes de los robos estos Que le hagan un poco A ver qué pasa Si puedo copiar un poco, bueno. Vale, vale, se estás volando. Menuda casa, eh. Tienen ahí. Tócate. Pero si esa casa es tu pequeña. Claro, pues. No hablo de nadie. De verdad que hay amigos. ¿Qué es ¿eh? eso? Eh. ¿Qué ¿Qué Vale, ¿qué pasa? Los robas estos otra vez. Venga. Los villanos tienen una siniestra. Ahora que me sirve, son mucho más fuertes que los enemigos normales. Eh, ok. Vale, pero igualmente. Pero tampoco va a costar con esa Si se nota, porque a ver. Antes habéis visto cómo está Clau. Aún no lo hemos matado hasta con un golpe. El mazazo este quita bastante. Pero ya estaría. Trofeo ganado, profecía oscura. Guau.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 Vale, que iba va a ser algo más de Jamaica. Yma, yamota, con algo vale pero esto esto ha sido pim, pam, pim y ya está. A ver. <risa> vale, vale, que al ver eso ha visto que no está preparado y entonces se ha vuelto. Vale, ok, ok. Perfecto. Eh, aparición de villanos, Ok. Eh, vale. Ok Subir al nivel Pues por aquí lo dejamos allá nos. Espero que os haya gustado La verdad que ha estado bastante guapo Y eso, a ver Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo O esto, adiós nos.